Yo soy Katherine Boyce y ya me cambié, me quité el t-shirt porque en verdad hace bastante calor Hoy nos vamos en una aventura a un lugar mágico en mi hermoso país llamado Perasí En donde por supuesto no va a hacer falta mi vestido de baño Nos acabamos de perder amigos Pero y entonces el, el hotel Santa Catalina Ya vieron, vieron que también me perdí Pero también hay sorpresas y muchas Yo la más ¡Oh! ¡Ahí ves! ¡Oh! ¡Ahí ves la Esto es lo que pasa cuando ellas se quieren montar a grabar ahí arriba Ah, esto no sé si llamarlo película o serie Porque también tenemos un poquito de peligro no se me tiene miedo ahora? Date la vuelta Date la vuelta No sé Da la vuelta, agáchate y pongo pies ahí ¿Así? ¿Aquí? Pon la pierna abajo antes de hablar solamente de peligro, quiero que sepan que, como iba a la playa, también llevé mi protección. Battery, ¿Qué estás haciendo? Mis gotas. Me estoy dando mis gotas de Lovely porque yo llevé esas gotas como protección para eliminar el frizz de mi cabello y evitar de una vez por todas las horquetillas Cada vez que voy a la playa la utilizo como filtro solar para proteger mi cabello de los rayos del sol ¿Y la otra para qué era? con extracto de argán para que Gise neutralice su resequedad. Y también llevo este tratamiento intensivo, porque obvio después de salir de la playa voy a querer lavar mi cabello con algo rico en nutrientes, como este tratamiento de aloe vera y pantenol. Bueno, ya ya deja la pregunta era que la gente quiere ver el video amigos estamos en el embarcadero esta es como que la playa en donde la gente viene a tomar su lancha para ir hacia isla iguana para ir a ver las ballenas para ir a un montón de lugares aquí en pedací así que la vamos a pasar ¿Cómo la vamos a pasar demasiado bien yo quería hacer mi toma de titanic en la parte de adelante Everything about it Ahí viene, ahí viene no, no viene, ahí está Ahí tenemos un amigo Uy, se escondió Se escondió, pero por ahí está En busca de las ballenas, aquí estamos todos La mamá se llama Ballenas jorobadas, el, el bebé se llama ballenato Son ballenas muy tranquilas Acá tratamos de no acercarnos tanto okay. por, Para no estresarlas Que ellas vayan en su curso natural, las lanchan 200 metros, 150 metros atrás y evitar que, que las ballenas de pronto se sientan Como estresadas con la idea es no invadir su espacio natural Acabamos de ver una mamá Se acaba de esconder por ahí pero creo que va a aparecer nuevamente Tal vez tengamos suerte y podamos ver una más ¡Mírala! Allí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Mírenla qué grande es la ballena! Como, ¡Mírala ya! ¡Acaba de salir! La madre. Ay. Ahí salió la madre oh, Ahí, Ahí ves la magnitud de la mamá con el bebé ¡Qué grande! Se mueven wow. muy <tose> Totalmente clara, clarísima Puedes ver todo aquí abajo Es impresionante es lo cool? Que te puedes meter allí Y puedes ver que hay abajo A mí no me gusta mucho la playa Porque por lo general En las playas oscuras No puedes ver lo que hay adentro Pero aquí se ven todos los peces De colores maravillosos Y están hermosos Miren esto yeah. Esto lo había visto en Bocas del Toro sí. Ya, ya estamos aquí en la playa la gente se está organizando dije para ver qué van a grabar qué van a ir a visitar qué van a ver se supone que estamos en isla iguana lo queremos ver son las iguanas así que ahorita las vamos a buscar Acabamos de llegar al lugar de las iguanas, amigos, allí están, son iguanas negras. Ellas se alimentan de algas, ellas nadan, bucean y comen, buscan su comida en el mar y también salen, a, como ahora, a buscar comida que le echa a la gente. La diferencia entre esta y las otras, las otras se están en los árboles y se alimentan de hojas frescas las verdes son comestibles, estas no está prohibida la, la casa de iguana porque hay extinción parece que no quieren pasarle la cámara, me estoy cayendo Amigos, en Isla Iguana ya me cambié, me quité el t-shirt porque en verdad hace bastante calor ¿eh? El sol está en su máxima potencia Algo súper curioso de aquí es que también hay muchísimos cangrejos Entonces les vamos a mostrar los cangrejos de colores que están en esta isla Que son súper curiosos porque aparte de iguanas pues también puedes venir a, a ver y a conocer los cangrejos ¿Llegamos al lugar de los, los cangrejos? Ahora oh, nos cuenta que antes venga. estaba lleno de cangrejos pero ahora pues... No sé está, está. Se están escondiendo también igual que las ballenas. Se nos escondieron los cangrejos. Con las ballenas tuvimos suerte porque vimos varias veces las ballenas. Pero esto estaba, todo todo esto, esto, esto, esto estaba lleno. Creo que allá hay uno. Pero, no, Pero bueno, parece que están durmiendo, no lo vamos a interrumpir, están tomando una siesta y nosotros tenemos que retirarnos se porque, están porque para se nos acaba el tour. <ríe> Amigos, estamos en Pedasí Un pueblo sumamente pintoresco Las casitas son sumamente hermosas Nos acabamos de perder, amigos Vaya Pero, ¿y entonces el, el hotel...? Santa Catalina Como es que perdido O sea, en serio Esta cuadra a no la derecha he no, he Gracias Gracias hey, hey, El Bear Blue así es que hay muchísimos grafitis por todos lados que le vamos a mostrar pedací arte es la razón por la que pedací está lleno de colores y hermosos murales donde tomar sus fotos este que vemos aquí es una ballena con su jorobito Ballenatito. resulta que todo esta pared, todo este mural que está hecho aquí Fue hecho por esta persona Él mismo decidió Pintar su cara Allí en esa pared Y se supone que él está soplando unas burbujas Y todas esas burbujas Sacan todos estos animales hermosos Que abundan en pedacitos. Se supone que este grafiti que está acá atrás lo pintó un tipo francés, lo pintó un francés y está súper cool. Este que está acá de fondo a mí me encanta muchísimo porque nos recuerda a las ballenas orobadas que vimos hace poco y a los ballenatos que son los bebés de las ballenas. <risa> Llegamos al momento <ríe> en donde hay que montar caballos. Yo no puedo montar todavía. Ustedes saben que yo recién me hice una operación bastante delicada y ya está twerkeando. Una de las cosas más cool que puedo hacer en este lugar es poder montar a caballo, tocarlo, tomar fotos con ellos. Man, <ríe> y creo que me no voy a montar a no Estoy segura porque está bien grande. Yo no sé qué, es lo que, qué miedo tiene ella. Homero está tranquilo me está hablando de su corazón. Ya saben cómo se dice. Sí, sí. Y bueno, me atrevíamos. ¡Au! ¡Dale! No te dejes. ¡Vamos! Saluda. ¡No! Are que lo hayan disfrutado un montón y que se animen a venir a Pedací a conocer. Los dejo a todos con un beso, no me creo que me comenten aquí abajo en la cajita de los comentarios qué les pareció el tour en Pedací y si son nuevos y no se han suscrito al canal, suscríbanse porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video y ahora sí, así con mis y las redes sociales de Giza, los amo demasiado chao esto es lo que pasa cuando ella se quiere montar a grabar allá arriba. Sí, no no, no. ¡Oh, Tienes miedo ahora. Date la vuelta. Date la vuelta. No sé, date que... da la vuelta. vuelta, agáchate y pongo pies ahí. Aquí sí.